¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Por fin podremos disfrutar de una de las grabaciones psicofónicas más importantes realizadas por Marcello Bacci. Por primera vez en el mundo y en exclusiva para Tiempo de Misterio podremos escuchar cómo se desarrollaba en su totalidad una grabación psicofónica en el Centro Psicofónico de Groseto. Y en concreto, esta grabación del 5 de diciembre del 2004 de importancia vital en la historia de la transcomunicación, porque un equipo multidisciplinar puso a prueba las habilidades mediúmnicas de Marcelo Bacci. Si bien esta experimentación es la más conocida de Bacci, no fue la única en la que investigadores del mundo de la ciencia intentaron averiguar qué había detrás del fenómeno Bacci. Antes del 2004, otras investigaciones tuvieron lugar, destacando la producida el 13 de agosto del 2002 por el catedrático Mario Salvatore Festa, profesor de física nuclear de la Universidad de Nápoles. A ver si encuentro ese audio y hacemos otro especial otro día. Mario Festa durante varios años tuvo el privilegio de presenciar las proecias del transcomunicador Marcello Bacci. En el experimento llevado a cabo en el 2002, Mario Festa pudo estar muy cerca de su radio, pudiéndola manipular en todo momento y llegando a la conclusión de la autenticidad del fenómeno. En esa investigación del 13 de agosto del 2002, contó con la presencia del Il Laboratorio, formado por un selecto de investigadores profesionales encargados de testear científicamente la autenticidad de los fenómenos paranormales. Entre ellos se encontraba el ingeniero electrónico Daniele Egulá, el doctor Enrico Maravini o el ingeniero aeronáutico Paolo Presi, entre otros. Mario Festa utilizó equipos profesionales de medición del campo eléctrico y magnético. En esa experimentación sacaron dos válvulas, la que controla la modulación, la válvula FF85 y la segunda válvula, un convertidor de oscilación de frecuencia media local FH81. Esto silenció completamente las ondas cortas. Mario Festa se dispuso con permiso de Bachi a girar el dial de sintonización y comprobar que efectivamente... Había una ausencia total de señal, y aún así las voces seguían apareciendo. Los instrumentos que utilizó en esa época Mario Festa para su gran decepción no detectaron variaciones en el campo eléctrico y magnético cuando aparecieron las voces. Según Mario Festa, cuando se creó la portadora, el ruido que transportaba las voces, los instrumentos no registraron ningún cambio en los campos eléctrico y magnético. Y eso validaba oficialmente la autenticidad del fenómeno de las voces. Porque si hubiese sido un truco, por ejemplo, con la presencia de un trans transmisor en las cercanías o en otra habitación, los instrumentos habrían detectado un aumento en el campo eléctrico y magnético. A pesar de que pueda parecer que el sistema de transmisión de las voces estuviese basado en ondas electromagnéticas, parece ser que no es así. Y por tanto, Festa concluyó que se hallaba ante un fenómeno completamente desconocido donde quizás deberíamos hablar de una energía desconocida, una energía del espíritu junto con la intermediación del medium. Algunos críticos con la experimentación realizada en el 2002 argumentaban que a pesar de haber, de haber quitado dos válvulas a la radio, no había evidencia suficiente, ya que el resto de las tres válvulas continuaban ahí. Es por ello que en el 2004 se abordó repetir el experimento, en esta ocasión retirando las cinco válvulas, con la sorpresa añadida que Bachi, en un arrebato apagó la radio y las voces continuaron apareciendo. En el experimento del 5 de diciembre del 2004, y que es el que escucharemos, Bacci frente a su radio, estaba acompañado de varios investigadores. El catedrático David Fontana, profesor de psicología. La doctora Anabela Cardoso, ex diplomática portuguesa y una de las más importantes investigadoras en el mundo de la transcomunicación. El catedrático Mario Festa, físico nuclear de la Universidad de Nápoles del que hemos hablado. El medium Robin Foy, perteneciente al grupo School del Reino Unido. El ingeniero aeronáutico Paolo Presi el técnico de radio Franco Santi, el diplomático y sociólogo Emanuel Toriello, entre otros investigadores autorizados y algunos padres y madres que habían perdido a sus hijos, en total unas 37 personas. La sesión comenzó hacia las 7 y 10 y se registró tanto en grabadores analógicos como digitales. La radio estaba colocada contra la pared a la vista de todos siendo su parte trasera accesible a los experimentadores. Además, la parte trasera estaba sin la tapa y se vigiló que no hubiesen agujeros en la pared por el que pasara algún cable sospechoso. A excepción de los investigadores que estaban pegados a la radio, el resto de la gente estaba sentada en sillas puestas en fila a cierta distancia imposibilitando que pudiesen acceder a la radio. La sala estaba iluminada por una bombilla azul de 25 vatios montada en la pared por encima de la radio. La radio era un modelo de los años 50, Nordmende Fidelio 57. Bachi sintonizó a la radio en la onda corta entre los 7 y los 9 megahercios como era habitual en él, intentando buscar un buen ruido blanco que intuyese que iba a ser el correcto. Y así estuvo unos 15 o 20 minutos aunque en la grabación original que escucharemos parece que fue menos tiempo, pero es posible que es que hubiese una pausa en la grabación. Normalmente las voces aparecen previo a una especie de ruido blanco discontinuo que Bachi denomina el vórtice, que podremos también escuchar en la grabación. La sesión tuvo una duración cercana a la hora. La grabación es original, por lo que no he editado el sonido, ...para conservar toda su esencia y evitar cualquier tipo de manipulación. Es por ello que recomiendo encarecidamente el uso de auriculares. En esta primera parte podemos destacar varias cosas. Escucharemos a las supuestas entidades hablar en varios idiomas... ...entre ellos el italiano, el español, el portugués y el inglés. En caso de la lengua española escucharéis varios, varias frases... ...donde la tonalidad de dichas voces suena como a voces de locutores o a voces de, de, de actores, de película... Este hecho no es aislado en sí, ya que en otros registros de Bachi sucede exactamente lo mismo. En el campo de las psicoimágenes, por ejemplo, he podido constatar que son varios los experimentadores que han conseguido transimágenes que tienen su correspondencia en la realidad. Es decir, imágenes que ya existían o bien fotos de fallecidos o trozos de fotogramas de películas ya existentes. Si bien esta correspondencia es más habitual en las psicoimágenes, también se da en las psicofonías e incluso en otras formas de contacto como las materializaciones de espíritus por parte de médium, eh, en partes de mensajes que dictaban algunos mediums en trance y que son extractos de textos de libros ya existentes. Si bien esto podría inducirnos a pensar eh, que, que esto probaría que es un fraude, y así lo llegué a pensar yo cuando me encontré con este fenómeno de copia. Actualmente acepto la posibilidad de que parte de los registros obtenidos en los diferentes métodos transcomunicativos son informaciones rescatadas, por así decirlo, de un modo parafísico y que sirven para completar un mensaje. Es como si el experimentador, el medium, accediese a algún campo de información y extrajera retazos, trozos de secuencias que sirvieran como mensaje. No siempre es así, pero, como he dicho, sí que sucede en algunas ocasiones. Aunque me gustaría que no pareciera esto una excusa para rechazar que lo más probable es que sea un fraude, solo que me parece extraño que le suceda a varios transcomunicadores durante muchos años y sería un error muy pueril copia de textos y audios con el fin de engañar, cuando podría ser muy sencillo descubrir el fraude y acometer otro tipo de fraudes más complejos. Otra de las curiosidades que podemos observar en esta grabación que escucharemos es que en ocasiones se escucha el registro psicofónico dos veces. Es decir, una primera vez muy muy flojito y a continuación lo mismo con alto volumen. Este hecho también le ha sucedido a varios experimentadores en el ámbito psicofónico. A mí mismo me ha sucedido en varias ocasiones. Y en esta primera parte, si prestáis atención, escucharéis en varios registros eh, esta copia. La explicación es compleja y la verdad es que no sabría contestar por qué sucede, el por qué suceden estos ecos inversos donde primero se escucha débil dos o tres palabras y luego se repite lo mismo pero fuertemente. Hay algo en esos paquetes de energía que transporta el mensaje, que lo provoca, pero no se sé da una explicación a esto. Otro tema a tener en cuenta es la interpretación del mensaje, si bien hay voces claras, otras no lo son tanto y la interpretación queda un poco a lo que queramos escuchar, produciéndose un poco el fenómeno de la paredolia que hemos hablado en otros vídeos. Es interesante cómo Bachi y sus acompañantes van interpretando los mensajes más claros en directo y más o menos con un acuerdo común. Otra cosa es la interpretación del mensaje en su contexto, ya que los mensajes suelen ser de carga espiritual y metafóricos hasta tal extremo que se requiere de cierta imaginación para descifrar los mensajes, que aun siendo claros, en su decodificación sonora no es tanto en su significado. Suelen ser común en los mensajes psicofónicos la dificultad de interpretar el significado. Parece ser que el uso metafórico es debido a que tienen que explicarnos algo complejo en muy poco tiempo en el tiempo en que hay esa apertura, llamémoslo así, espacio temporal, donde se produce el contacto. Y además, tienen que explicar a veces conceptos donde no hay palabras que puedan explicarlo. Y es por ello que, en todo caso, tienen que tirar de metáforas. De ahí, como podemos ver en esta parte del especial, Bachi y sus acompañantes hacen interpretaciones, en algunos casos, muy libres. En que las entidades... Están queriendo decir una cosa y a lo mejor interpretan otras. Otro hecho que se da es que las supuestas entidades no responden casi nunca a las preguntas que realizan los presentes. En algunos momentos parece que no haya una comunicación bidireccional, que no haya correspondencia entre lo que preguntan y lo que contestan. Es cierto que en otras sesiones de Bachi se producen comunicaciones más bidireccionales, pero en esta en concreto se produce pocas veces. Y a veces se dirigen a los presentes por sus nombres, como podremos comprobar. No os entretengo más. Empezamos. Marcelo Bacci, año 2004. A prueba. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Hoy es el 5 de diciembre del 2004 siamo circa 35 37 persone con maggiolina poi sì è domenica e sono circa le 19 20 25 sì ora ci mettiamo in pausa dici che siano ospiti mettiamolo in pausa allora mettiamoci in pausa Fondo, sì. poi tu la porti al centro e praticamente rimane lì Sì. è uguale a quella che è in fondo a quella la riporta in fondo ecco, eh, non c'è più fondo, eh. non c'entra nulla si la frequenza si tanto per stabilire eh. senti, si, ti dovrebbero entrare ora eh. ci sei amico, mi senti? Noi siamo qui amico, facci sentire la tua voce. sei la mia voce la senti te guarda me lo di spanish no è inglese eh? no no inglese no. spagnolo buonos yeah. dias buenos dias Pero, ¿sí? ¿Qué lengua señor? Marcelo. ¿Qué ha No, dicho No. ¿Qué lengua amiga? Your dream. Yes, this is English. English. English. English. in ¿Qué cosa fai? ¿Estás soñando? ¿O vivi una realidad, amigo? Buena. Buena. Gracias Thank, Thank you for you your hard, hard work. good. Okay, David, oh, please. introduce just <laughs> <talk> with your <laughs> friend, yeah. hello, hello, friend. Thank you for speaking in English. Ben, Can you can you give us a name please? Can you say your name? Cuando compro el coche? Comprar esto? Comprare il Un momento. Un momento. Puoi parlare qualunque lingua, sai? Stasera eh. ti si capisce bene. A comprare il coche? No. Lo eh, no. so. Mi senti, amico? Vai con lui eh, amico. Restarvi un po', lo spirito Lo spirito ci ha uniti insieme. Mm. stai parlando italiano. Te l'ho detto ora puoi parlare anche un po' inglese, ci sono gli esperti di… comunque chi viene viene, non ci può piacere. le mamme ci cerca di facilitare questi incontri. questo incontro in qualche modo questo incontro e a noi ci fa piacere anche se ci fa sentire questi ragazzi ma stasera noi siamo interessati al lato scientifico se è possibile. Senti. Può essere facile dare una mano a quelli lontani. <ride> e qui ce ne tanti che vengono da lontano Nico, stasera, non so chi sei, sei una voce che la conosco un po' ma. Illuminaci un po' stasera. È importante ricordalo per noi. <coughs> e a questo duro, quando dobbiamo rispondere, l'uomo non deve sentirsi autorizzato a ah, fare tutto ciò che la tecnologia, la scienza, mette a sua disposizione. L'uomo non si deve sentire autorizzato a fare tutto quello che la scienza ha. Ah, un po più, io quindi. sono contento per quello che hai detto perché io sono tra quelli che sostengono che la tecnologia non serve a un niente senza eh, la, il ricorso allo spirito e all'amore ah beh, anche io ricordando che il centro già nel 1985 l'attivo era la diffusione e quindi la la Un'azione buona si provoca il bene. Un'azione buona si provoca il bene. Nell'85 già... Noi si parlava... Sera. Questo ci illumina stasera. sentito una vocina di dietro? Sì, eh? come se si preparassero. Sì, come se ci fosse un, un suggeritore. Ho sempre avuto questa impressione che ci sia quello che comanda di giù. Stasera poi abbiamo discusso anche mangiando Dove si è secondo? Di queste cose. Mi senti? parte dell'amore però ha questa, detto quello che vediamo c'è questa sorta di cose e, eh, devi sapere che eh, il è... cammino e fa parte dell'amore sì. da subito che il ticchettino sì. il ticchettino non c'è più sentiamo un'esperienza unica da non, non raccontare, raccontare a nessuno stasera questo ci dice qualche cosa tutta questa energia di che cosa noi si parla di rumore Sì, ma noi si deve raccontare agli altri per far capire che esistete voi che esiste questa possibilità di dialogare con voi mi senti? ci dovresti anche vedere te quando è giusto, sì sì ho capito, però noi dobbiamo far capire agli altri, soprattutto a questo mondo che va alla deriva, che esiste anche una spiritualità e non solo una materialità, e questo è questo il nostro obiettivo. storia unica e questo ci illumina sera. senti ci sono anche degli inglesi, degli amici che vengono da molto lontano mi piacerebbe I'm sorry, I'm sorry Sorry. sorry. Because he was saying, there is a friend from from far. He there is people. I'm sorry. All right, but... allora parla con loro più che